Hola, mi nombre es Miriam Enit Ibarra Velosa. Me llaman Mani Maniposa, es mi nombre artístico, así me puedes llamar. Soy de Bucaramanga, afro-bumanguesa. Mi madre es de Bucaramanga, mi padre es de Tumaco, Nariño. Muy contenta de ser heredera de mi cultura afro. Soy actriz, cantante, bailarina.